Muchas gracias a todos por estar acompañándonos el día de hoy. En este momento tengo el placer de presentarles a Ezequiel Pacerón, director institucional de Faro Digital y a Facundo Bianco, director de comunicación de Faro Digital. Ellos nos han acompañado a lo largo de todo el desarrollo del festival y no podemos estar más que agradecidos con todo su trabajo y su cooperación para que esto se lleve a cabo. El día de hoy, Ezequiel y Facundo compartirán con todos nosotros la charla Bienestar Digital y antes de cederles la palabra, me gustaría introducir brevemente a la organización Faro Digital. Faro Digital es una organización de la sociedad civil que promueve la construcción de ciudadanía en espacios digitales. A través de la formación, la investigación, los contenidos y la difusión, busca generar usos reflexivos, críticos y creativos de las tecnologías digitales. Basados en Buenos Aires, Argentina y Barcelona, España, trabajan en conjunto con escuelas, universidades, organizaciones sociales, empresas y estados. Eh, Ezequiel y Facundo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Eh, y, bueno, les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Tania. Gracias, Tania. Bueno, Facu, eh, primero para arrancar, agradecer a la gente de Plascode, eh, para nosotros de esta instancia de tener la posibilidad de, de acercarnos un poco al, a las aristas más culturales, ¿no? de, de todo lo que venimos trabajando siempre desde los medios digitales, desde las tecnologías, eh, es algo que, que siempre celebramos, con el equipo de Cristian venimos trabajando hace tiempo en proyectos más creativos y no solamente... Eh, lo, lo educativo, lo pedagógico, lo reflexivo, la concientización que es un poco más el núcleo duro de trabajo de, de Faro Digital. A la presentación de Tania no, no vamos a añadirle mucho más, eh, simplemente contarles que, que como colectivo, como, como equipo de trabajo nos ocupamos y nos preocupamos por estar constantemente analizando un poco nuestros vínculos como, como personas, como ciudadanos y ciudadanas, eh, con estas tecnologías que hoy, por ejemplo, nos permiten esta maravillosa oportunidad de, de poder estar eh, haciendo un, un festival que seguramente va a ser de interés para, para muchísimas personas. Eh, y, y, bueno, que por supuesto tienen algunos desafíos no y por eso junto con, con mi amigo y mi compañero Facu, decidimos eh, denominar esta, esta, esta conversación que vamos a tener. Lástima que no hay otros y otras del otro lado, Facu, ¿no? Pero bueno, le pusimos bienestar digital. ¿Arrancamos desde ahí, Facu? Sí, claro. Eh, gracias primero, eh, me, me sumo a las palabras de ese, a Tania, a Cristian y al resto del equipo. Está buenísimo para nosotros estar acá y, y haber podido compartir el desarrollo de... De, de la preparación y del festival. Eh, y sí, decidimos ponerle Bienestar Digital porque, de alguna manera, es un concepto que, que engloba un montón de las aristas que trabajamos en Faro, desde el uso reflexivo, como decía, como decía Ese, el uso crítico, eh, también el uso seguro eh, de las tecnologías digitales. Muchos de los, de los temas, las temáticas que trabajamos en Faro, eh, pueden ser cubiertas por el paraguas de Bienestar Digital. Y se nos suma en esta ocasión, y es algo que a nosotros, no, no, que nos apasiona en lo personal y que, y que nos interesa en lo, en lo profesional, que es el arte, el arte desde lo digital, ¿no? Eh, para no hablar solo de arte digital, que me parece que está buenísimo, que es un hallazgo poder hablar de estos temas y sobre todo poder trazar y, y tender algunos puentes entre, entre temáticas como las que trabajamos nosotros y el arte. Sí, tal cual. Te escucho, Facu, hablar de, de uso responsable, de uso reflexivo, y se me viene a la cabeza una, una palabra que estamos utilizando mucho eh, desde hace más de un año, que es eh, los cuidados. ¿no? Eh, nosotros venimos desde Faro reflexionando y trabajando y militando eh, los cuidados en los espacios digitales hace bastante tiempo y me parece que... Eh, sirve como concepto y como noción para, para aquellas personas que quizás no tienen un, un uso tan frecuente a pesar de que en esta, en esta época muy particular de nuestra vida y de nuestras sí, conductas contemporáneas nos toca estar mayoritariamente encerrados y por supuesto que ha crecido mucho el uso de lo digital eh, me parece que el, el término de cuidados es un, es un concepto introductorio para la noción de, de bienestar digital en tanto, en tanto campo de trabajo que, que veníamos eh, con ganas de, de, de contarles. Y, y me parece que estaría bueno hacer en algún punto alguna contraposición en lo que es la seguridad informática, que es algo que requiere de muchísimos conocimientos técnicos. E instrumentales y contraponerla un poco con esta noción de cuidados. ¿no? Eh, las familias, los padres, las madres, los cuidadores, tíos, abuelos, primas, lo que sea, personas que tengamos relación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, eh, tenemos que realizar un ejercicio de cuidados en el mundo digital. En tanto que internet es un espacio público en donde estamos todas y todas, eh, un lugar en donde estamos habitándolo cada vez una mayor cantidad de horas, en donde suceden un montón de, de relaciones y de vínculos. Me parece que la noción de cuidados como primer eje para, para problematizar es algo a tener súper en cuenta. Sí, totalmente. Y despegarlo un poco de esto, ¿no? Por ahí muchos y muchas de los que nos escuchen, eh, cuando hablamos de cuidados en internet, la asocian, como decís vos, a, bueno, a claves, a, no sé, a un montón de filtros que pueden tener los navegadores, configuraciones y mucho más allá. Eh, por supuesto que va por ahí, pero a nosotros nos interesa trabajarlo más vinculado a la ciudadanía y a esto que mencionabas vos de internet como un espacio público. Eh, nos gusta mucho el concepto de internet como un espacio público porque nos parece que, que que figura bastante bien lo que, lo que es internet, la irrupción de internet y, y logra conceptualizar para gente, para personas que todavía están por ahí un poco alejadas de los usos digitales, logra conceptualizar la necesidad de ocupar ese espacio. Eh, internet como espacio público a nosotros de alguna manera nos obliga, de alguna manera no, nos obliga a poner el cuerpo, eh, a estar, a, bueno, a llenar ese espacio público de, de cosas que pueden ser conductas buenas, favorables, proactivas, creativas, pueden ser conductas daninas, delitos, bueno, de todo, como, como el resto de los espacios públicos que ocupamos como sociedad. La novedad con internet, o, bueno, valga la redundancia, es que es un espacio novedoso y que hace relativamente en tiempo histórico muy poco tiempo que está, que está, muy poco tiempo que nosotros estamos. Eh, quienes les hablan hoy, eh, ya cruzamos los 30 y no nos hemos creado con internet. Hace muy poco tiempo que Internet está entre nosotros. Así que eh, esta conceptualización y esto de, de, de comprenderlo, de tomarlo, asimilarlo como espacio público, creemos que facilita un poco eh, el tránsito hacia la ocupación de ese espacio. Sí, sí, se entiende un poco la frase. Sí, totalmente. Pero también la particularidad que tiene, además de ser un espacio público, eh, es que la gran mayoría de las plataformas o de los espacios en donde estamos son privados, ¿no? Las redes sociales principalmente son lugares de comunicación, de información, de socialización que pertenecen a, a compañías internacionales eh, cuyo, cuyo modelo de, de negocio, por así decir, o por su modelo de funcionamiento, eh, hace que cada vez eh, generemos más datos, ¿no? Que, que, que pasemos más tiempo en esas plataformas y ahí me parece, junto con el tema de, de los cuidados, un, una segunda concepción, un, un segundo eh, paraguas, digamos, que nos permite o, o, o, que nos, o que nos muestra por qué nosotros como adultos, a pesar de, como dice Facu, que no, no nos criamos, no nacimos con estas tecnologías, pero hoy son herramientas eh, claves para poder empatizar, para poder acompañar, para poder guiar a nuestros pibes y a nuestras pibas. Me parece que es fundamental poder entender que más allá de ser espacios públicos, son espacios en donde están las empresas privadas que tienen sus intereses, que tienen eh, sus mecanismos mediante, no nos vamos a poner muy, muy técnicos en esta charla y tampoco es el objetivo de la organización, ¿no? pero empezar a conocer un poco cómo funcionan, eh, los, los mecanismos, valga la redundancia, de funcionamiento de, de internet y de las plataformas digitales, ¿no? lo, los algoritmos, la inteligencia artificial, eh, estas máquinas que aprenden, ¿no? lo que se conoce como machine learning, son todas cuestiones que a nosotros, cuando llegamos al territorio, cuando vamos a las escuelas, cuando trabajamos en la actualidad con talleres a, eh, a través de, de la virtualidad, son cuestiones, que les interesan mucho a los chicos y a las chicas no entonces me parece que es como, como algo clave para apuntar a este bienestar digital primero que estemos que nos involucremos en tanto adultos en tanto cuidadores eh, y de lo que decíamos antes no quizás no hay que tener todas las respuestas pero sí hay que identifica, identificar ciertas cuestiones que está bueno que quizás junto con nuestros hijos con nuestras hijas eh, podamos investigar sobre estos temas, ¿no? conocer cómo funcionan los algoritmos, cómo priorizan la información. A ver, hay algo que, que nosotros desde Faro consideramos central para la construcción de nosotros en tanto personas, eh, en tanto individuos e individuas, eh, que es el tema de la identidad. Eh, y nuestra identidad se conforma mayoritariamente por la información a la que estamos expuestos, la información que nos llega. Nosotros vamos a pensar, vamos a sentir, muchas veces, condicionados a partir de la información que, que vemos, que leemos, que escuchamos o que consumimos. Y esa información hoy se prioriza de determinadas maneras, por eso hablamos de los algoritmos, de los sistemas de inteligencia artificial. Tenemos que conocer cómo funcionan un poco más estas plataformas para poder comprender por qué determinado posteo nos aparece con mucha frecuencia, por qué determinado usuario que es amigo o amiga nuestra de repente no nos aparece más información de, de esa persona. Y a fin de cuentas tener un poquito de distancia, ¿no? Con la cantidad de información con la que estamos acostumbrados a, a convivir y desde esa distancia poder pensarla, ¿no? Poder dudar la información eh, que se nos viene... Frente a, eh, frente a nuestros ojos, ¿no? Poder tener esa perspectiva crítica me parece que es algo clave también en pos del bienestar digital. Sí, y que aparte, eh, trazando una diferencia, y quienes nos estén escuchando y, y bueno, tengan una edad similar a la nuestra o un poco más grandes también, eh, a diferencia de, de, de tiempo atrás, cuando éramos niños, niñas. No, esto no, era, no es exactamente tan lineal, pero, pero podemos decirlo. Antes nosotros íbamos en busca de un montón de información. Hoy la información ni nos golpea la puerta, nos la patea y se mete dentro de nuestra casa y recibimos una cantidad de información como nunca antes. Eh, insisto, quienes tengan nuestra edad recordarán que eh, pocos tenían cable, entonces contaban con cuatro o cinco canales de aire, que los periódicos eran pocos, que las radios eran algunas. Este, antes de internet. ¿no? Hoy tenemos una cantidad de información circula, una cantidad de información eh, como nunca antes. Entonces, la, la capacidad de priorizar, de, de desmembrar, de, de procesar esa información se vuelve una capacidad, diría, eh, para el desarrollo de nuestra inteligencia, de nuestras profesiones, de nuestra identidad, de carácter primario. Eh, casi que, diría, tenemos la obligación de contar con herramientas para poder de construir toda, esta, toda esa información, tomar lo bueno, desechar lo malo, puesto en una, de un modo binario para, para hacerlo más sencillo. Pero poder eh, analizar eso a medida que realizamos el consumo de información. Porque insisto, es mucha, el tiempo sigue siendo el mismo, contamos con la misma cantidad de horas por día desde hace ya muchos años. Eh, pero la cantidad de información requeriría, que, a la que estamos expuestos y expuestas, requeriría otro tiempo, otro otro espacio, otra posibilidad nuestra de poder acercarnos, de poder leer atentamente. Entonces, bueno, es muy importante en esto que decís ese de poder eh, identificar y lograr construir herramientas, no solo para lo personal, sino para y sobre todo para lo colectivo. Eh, vos decías que, que es muy importante hoy día, eh, central aprender, eh, bueno, saber qué es un algoritmo, de qué se tratan, cómo se utilizan, para qué, etcétera. Así como nosotros creemos como eh, a título personal y colectivo otra vez que es muy importante para la ciudadanía interesarse por la política, también es muy interesante, muy importante, perdón, interesarse por estos aspectos que son absolutamente políticos y que, van, y que determinan ya y van a determinar cada vez más eh, nuestras vidas en lo personal y en lo colectivo, como sociedades. Un algoritmo hoy tiene un peso central. Digo, esto no va eh, o no menoscaba o no va en contra de todos los otros aspectos de... De, de nuestra vida como, como sociedades, como puede ser el discurso político o el debate público, o etcétera. Pero tenemos que tomar real conciencia y dimensión de lo que implica para esos aspectos el uso de algoritmos, el uso de plataformas que eh, si ese y yo pensamos cosas distintas sobre un candidato, sobre un producto, lo que sea, a cada uno nos va a llegar un mensaje específico para, ya, este, para que nuestro propio sesgo personal, identifique, tome, consuma. Digo, podemos relacionarlo con lo político, podemos relacionarlo con lo comercial, con lo que usted, con la educación también, cosa que es muy importante, con lo que quieran, pero evidentemente ya se hace inevitable que tengamos que meternos ahí. Y como dice ese, no es necesario que nos volvamos técnicos, especialistas, informáticos, sino sí saber por lo menos cómo llevar esas dudas nuestras y de nuestros chicos y chicas a buen puerto, a alguien que nos pueda ofrecer una respuesta. Hoy internet nos permite muy fácil, no hay que ir a la hemeroteca, no hay que trasladarse, eh, nos llega información de, de, te diría, de todos lados del mundo. Entonces, hoy es, es sencillo y ese potencial que tiene Internet tenemos que sacarle un, un buen provecho para saldar estas dudas. Total. Eh, hay un par de conceptos que súper centrales que mencionaste, Facu, que, que me gustaría también que podré, poder expresar desde, desde dónde los concebimos. ¿no? Cuando vos hablas de política, desde Faro entendemos, entendamos, entendemos la política como el arte de convivir con los otros y, y de poder construir sentido con otros, ¿no? Entonces, pensemos un segundo cómo sucede todo esto en, en internet, ¿no? En el mundo digital. Estamos constantemente vinculándonos con otras personas, comunicándonos. En ese sentido, son maravillosas las, las posibilidades que nos traen estas herramientas, pero empiezan a aparecer, Quizás debido al, al propio modo de funcionamiento de las plataformas digitales, cada vez mayores expresiones eh, de discriminación, de xenofobia, de racismo, de odio. Eh, y en, este, en este, este otro concepto que mencionaste de la educación, que es un poco el, el horizonte o el propósito de, de Faro Digital como organización, Creemos que, eh, hay que hay que prender un poquito las, la, las alarmas de, para estar atentos, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones que están sucediendo, no solamente a nivel individual. Quizás el concepto de bienestar digital es un concepto que apunta más a que cada persona como usuario o usuaria de las tecnologías digitales pueda establecer ciertas, ciertas normas ciertas prácticas individuales de uso, pero también a nivel colectivo. Eh, no hace falta que vengamos nosotros a, a, a contarles lo que está sucediendo en internet, que cada vez es más difícil o arduo el, el diálogo, la, la contraposición de opiniones. Por lo general, lo que se suele ver eh, son cada vez espacios más violentos, de mayor, eh, de mayor eh, énfasis en, en cancelar la, la, la posición del otro o de la otra. Eh, y me parece que ahí como, como personas, como individuos y también como colectivos debemos no bajar los brazos, no dar el brazo a torcer, no quedarnos en estos, en estos diagnósticos que pueden ser eh, realistas, pero a su vez volver a, a, a una de las primeras definiciones que les dimos. Es un espacio público y si nos retiramos de esos espacios públicos van a seguir siendo espacios eh, de debate, de confrontación, de violencia y, y, y quizás las ideas o, o los valores que, que defendemos, sobre todo eh, personas u organizaciones sociales, eh, van a estar ocupados por otros. ¿no? Total. Entonces, ahí en ese sentido es que, es que consideramos que, que es fundamental poder pensarnos eh, también en, en las plataformas digitales como, como colectivos, ¿no? como grupos, como comunidad. Eh, más allá de que puede resultar un eslogan un muy, muy vacío en algún punto, eh, retomando un poco la, esta concepción de, de considerarnos como, como, considerar también la educación como un concepto político de poder convivir con los otros y poder construir sentido con ellos y con ellas, me parece que desde ahí es vital tanto para con quienes trabajamos nosotros, que es la comunidad educativa, como otro, otra institución fundamental para la sociedad que es la familia. ¿no? Eh, para, para cerrar esta mini intervención, me parece que, que es, eh, es muy obvio ya, pero, pero a pesar de eso lo, lo, siempre lo marcamos. Eh, los chicos, las chicas, los adolescentes y las adolescentes eh, en general hacen un uso de estas herramientas digitales en soledad a través de la diseminación de, de los dispositivos móviles cada, cada vez más individualiza más el uso y, y por ende las prácticas y por ende las percepciones, las construcciones de sentido, la subjetividad, o sea, qué sentido le dan los chicos, las chicas a lo que les pasa, no sé, cuántas horas por día eh, utilizan estas herramientas, depende del dato que tomemos o del país del que estemos hablando, pero son muchas las horas que estamos conectados. Entonces, me parece que ese uso, que ese consumo, no sea en soledad y sea acompañados y, y, y poder desde el diálogo desde, y sobre todo desde la escucha, ¿no? También, eh, me, me, trayendo un poco lo, lo que planteaba Facu de, del acompañamiento, de la guía y, y del no tener que ser expertos en tanto adultos de estos temas, porque muchas veces sabemos que... que que ellos y que ellas, los chicos, las chicas, usan mejor las herramientas de manera instrumental que nosotros, sin embargo, tenemos que estar. Y los oídos que tenemos, plantarnos desde la escucha, puede ser vital. Eh, y ahí me gustaría tirarte el puente, Facu, como para que les cuentes a quienes, a quienes participen de este taller, un poco de este conversatorio, eh, algunos, algunos consejos, algunas recomendaciones, algo de lo que siempre en los talleres decimos, eh, para tratar de tener algunos, al, algunos puentes, algunos, algunos centros que nos tires para, para el bienestar digital, ¿no? Sí, eh, sí, total. Y antes de dar los consejos también eh, para reforzar lo que hablabas de, de, de la convivencia con los otros y las otras, de entender que también esa convivencia tiene que, o, o necesariamente nace a partir de administrar tensiones. Digo, somos sociedades donde hay mundos, donde... Las tensiones se multiplican y administrar esas tensiones, sortearlas, resolverlas o, o bueno, o lidiar con ellas ya implica una manera de convivir con los otros y las otras. No, no estamos hablando de un mundo ideal, como me hace acordar al meme de, de los Simpsons del mundo sin abogados. Eh, estaría buenísimo, pero no sin abogados, digo, estaría buenísimo el mundo ideal. No vamos a llegar allí. Pero si nosotros entendemos que, que lidiar ya de movida con esas tensiones nos para en un lugar, me parece que es sumamente positivo. Y reforzar también esto de que es importante en tanto colectivos y organizaciones y en tanto familias, que es la primera organización, eh, entender que si nosotros no ocupamos ese espacio, lo ocupan otros. Y otros implica gente que tenga por ahí no una perspectiva de derechos como nosotros, organizaciones, espacios políticos que no tengan perspectiva de derechos como como es el caso de, de nuestra organización y de muchas de las que participan del festival. Eh, y entonces aparecen otros, aparecen otras con otros discursos, con, con, con, bueno, con violencia, antiderechos. Estamos, creo que la, la pandemia y este año y medio han sido, pero absolutamente, hemos sido absolutamente testigos de, de cómo esto se cristalizó ya directamente y muchas de las cosas que por ahí mucha gente no, no percibía, hoy está más claro, ¿no? Eh, Digo, en, la, en, en cuanto a la cuestión de, de la ocupación de sectores de derecho, antiderecho y demás de los espacios digitales. Y entender también las familias que no solo hablamos de antiderechos y demás, sino también hablamos de, de delitos, de grooming, de agresiones, de violencia de género digital, de la instalación de discursos de odio, de persecución, etcétera, que son muy comunes en nuestras sociedades en general. Y que internet, eh, casi a diagnóstico personal, pero lo podemos discutir ese, eh, Creo que ha, que ha ayudado a cristalizar un poco la existencia de estos, de estos discursos y de estas tensiones eh, y que las ha exacerbado también un poco. Eh, entonces, bueno, por eso se vuelve tan importante hablar de bienestar digital, del vínculo personal y del vínculo, de lo vincular en cuanto a lo familiar, en cuanto a los chicos y las chicas, eh, en nuestro rol de adultos y adultas. Eh, hay una palabra que es central para nosotros y que es la empatía. Es un valor central, más que una palabra central, que es la empatía. Eh, nosotros, necesariamente, tenemos que partir de la empatía para, a, a la hora de encarar el acompañamiento con chicos y chicas. Si inmediatamente lo que hacemos es marcar cierta distancia o eh, abonar a, a, esto, a esta teoría ya para nosotros obsoleta de la academia, que es la de este, nativos e inmigrantes digitales, donde hay un montón de personas que nacieron con estas tecnologías, entonces tienen un montón de habilidades más de todo tipo que adultos y adultas que, no, que, no, que empezamos a ocupar este espacio más tarde. Eh, eso nos aleja, eso genera distancia, genera profundiza brechas eh, etarias, sociales, etc. Eh, está bueno que, que, que no suscribamos eh, a esa teoría y que por lo contrario tratemos desde la empatía e incluso de aprender de nuestros chicos y nuestras chicas, de acercarse. No implica acercarse en una situación de superioridad. Es acercarse como adultos y como adultas en nuestro rol, eh, pero aprender también de los chicos y las chicas. De qué, de qué está pasando en los espacios digitales, de cuál es, cuál es el uso que le dan, qué herramientas aparecen, eh, qué tensiones reconocen, qué les pasa qué les pasa en el cuerpo, qué les pasa este, en su espíritu, qué le, qué le pasa en, en lo vincular con pares. Todo eso, si no nace y si no partes de la empatía, probablemente no llega a buen puerto. Nosotros reconocimos en nuestra experiencia en territorio y hablando con chicos y chicas, eh, algo que por ahí en principio uno podría creer que, que, que no es de esta manera, que es que tienen ganas de ser acompañados y acompañadas. Pero realmente, ¿no? Uno pensaría que, que la primera reacción sería corrernos a los adultos, correte, es mi espacio. No. Eh, quieren y necesitan sobre todo estar acompañados y acompañadas, ya sea para lidiar con, con problemáticas y contenciones, pero también para compartir espacio. Si uno haga el ejercicio, si vamos y le preguntamos a los chicos y las chicas, che, contame, ¿qué, qué, qué estás haciendo en internet? ¿O qué, ¿Qué viste últimamente de bueno? ¿O qué es Twitch? ¿O qué, digo, ay, se lo pueden cargar de mil lugares distintos. Pero la respuesta va a ser positiva. Eh, se han apropiado de ese mundo de una manera tan natural eh, que están en una posición de, de contarnos, de transmitir información. Eh, de, si queremos, esto es metafórico, pero de abajo hacia arriba. no Algo muy distinto de lo que pasaba este, cuando nosotros éramos chicos, donde quienes enviaban información y quienes brindaban información eran estaban identificados. No, era, la, no sé, los medios, eh, la escuela, las iglesias, el Estado, la, la, este, las religiones, el Estado, la familia, los padres, madres. Y debajo veníamos los niños que absorbíamos simplemente. Hoy eso puede, y, y, e, invitamos a que se reconvierta. A que se dé vuelta, a aprender, a preguntar, digo, no, eso no nos corre a nuestro rol de cuidadores y cuidadoras, para nada. Eh, así que eso como primer consejo y como con, consejo general, digo, más allá de después, sí, eh, estar en, en, en cada plataforma donde estén nuestros chicos, saber más o menos qué es, y nosotros no sabemos qué es Twitch, no sabemos qué es TikTok, no sabemos qué es, no sé, el Fortnite, bueno, estamos llegando bastante tarde. No nos tenemos que convertir en TikTokers ni en, ni en expertos, jugadores, gamers de Fortnite, pero sí saber de qué se trata, por lo menos, digo, ir a tratar de avanzar algunos casilleros, ¿no? Sí, total. Estás hablando de crianza, básicamente, Facu, y eso es un poco eh, eh, la línea con la que solemos abordar cada vez que nos toca dar una charla, un taller. Eh, me parece que es. Es también la. Es también el romper mitos y. y y en esa desmitificación de tantos miedos que tenemos nosotros al no conocer los espacios, al no conocer las herramientas, eh, hemos identificado y, y, y cada vez que, que tenemos una, una charla, una capacitación con docentes o con familias, eh, que al hablar de, de, de valores, al hablar de, de prácticas o, o de cuestiones que son, cotidianas para, para la crianza de, de chicos y de chicas, eh, creemos que, que es la manera para que, para que se animen a empezar a incorporar eh, estas prácticas que son tan habituales para, para los más chicos que, que no por eso no son eh, importantes. ¿no? Yo te escuchaba y, y pensaba que uno de los grandes desafíos de, de la educación mundi mundial, es que lo que pasa en las escuelas se pueda conectar con los intereses, con las pasiones, con los gustos de, de los chicos y las chicas. ¿no? Y, y qué mejor que lo, que lo que usan, lo que consumen a través de los medios. ¿no? Eh, es, es, es realmente una revolución lo que ha sucedido a partir de internet y cómo los medios de comunicación hoy se transformaron en medios de comunicación digitales que no solamente eh, nos hacen consumir información, como era la tele, como era la radio, eh, o, o la prensa gráfica, sino que tenemos un, un gran espacio para producir, ¿no? para interactuar. Eh, hay, un, hay un término en la academia que se llama prosumidores, ¿no? no solamente recibimos información, sino que la podemos crear y a partir de ahí disparar nuestra creatividad, eh, hacer proyectos, conocer gente de otras culturas, conocer información, o sea, la cantidad de información que tenemos a un clic de distancia es impresionante, eh, pero esa revolución eh, siempre pensamos nosotros desde de Faro que no solamente tiene que ser instrumental, sino que también tiene que ser en las maneras eh, didácticas o pedagógicas, como le querramos llamar, de poder utilizar a las tecnologías en tanto herramientas, ¿no? Hay una una académica argentina que se llama Paula Civilia eh, que ella plantea que las tecnologías digitales, que en las tecnologías en general, perdón, no son neutras, primero y principal, ¿no? Eh, tampoco son buenas ni son malas, son históricas. ¿Qué quiere decir esto? Que suponen ciertos modos de vivir y no otros, que tienen de, determinados intereses, determinados objetivos eh, y que nos moldean. Así como nosotros con Facu somos la generación de la televisión y en muchísimos de, de nuestra construcción de sentido y de la manera de entender el mundo que tenemos está mediada por todos los contenidos que consumimos por la tele, eh, hoy los chicos y las chicas van a estar mediados por lo que pasa en lo digital. Y es exponencialmente eh, mayor la cantidad de, la informa de información, eh, la diversidad de esa información, la cantidad de de, de cuestiones que se pueden hacer porque, digo, estamos hablando, hablamos un poquito de redes sociales, pero también podemos hablar de videojuegos. No todos los videojuegos online son iguales. Eh, existen infinidad de categorías. Ahora está en auge lo que se conoce como el streaming. Bueno, son espacios en donde los chicos y las chicas pasan muchísimas horas y está genial, como plantea Facu, eh, poder ejercer esa empatía. Desde la escucha, ¿no? Desde el interesarnos de manera genuina. No estamos hablando de nada súper loco ni técnico, ¿no? eh, Y realmente para, para poder llegar a, a, a considerar que estamos trabajando en pos del bienestar digital, que es un concepto que puede llegar a ser eh, muchas veces subjetivo, tenemos que arrancar por cuestiones humanas, por cuestiones sociales, por cuestiones de valores y nada mejor que esa, ¿no? Eh, Después, a nivel individual, tenemos un montón de, de herramientas eh, que, que mismo ya las propias plataformas digitales nos las están brindando, como controlar el tiempo que, que tenemos ante las pantallas, eh, la cantidad de tiempo que estamos en una red social. Eh, algo que me quedó pendiente de, de, de una anterior intervención que tuve es que justamente algo que, que es clave para, para poder observar y para poder reflexionar en términos de de construir bienestar digital es el tema de la atención. ¿no? La atención que es este recurso humano que es finito. Digo, tenemos 24 horas al día, determinadas horas vamos a estar durmiendo, determinadas horas estaremos trabajando o estudiando o lo que sea. Pero muchas horas y cada vez más estamos frente a pantallas ¿no? eh, Y no es casualidad eso y, y, y por eso retomo lo de poder entender cómo funciona. Eh, Internet, los algoritmos, los sistemas de recomendación para poder, poder percibir y no solamente percibir, sino entender por qué de repente cuando nos comparten un video por, por WhatsApp de YouTube nos quedamos una hora en YouTube o una hora y media, lo que sea. No, no, no importa, no vinimos a discutir los datos, sino más bien a, a poder reforzar algo que, que sabemos que nos pasa a las mayorías. Eh, y que en ese sentido poder empezar a valernos de ciertas técnicas, de ciertas tácticas, como esto que digo, de controlar el tiempo. Eh, se habla también de, de poder bajar la, la, la escala de grises, creo que se llama, Facu, que es el bajarle un poquito la tonalidad, sí. los colores. Sí, ¿no? o poner en la pantalla en vez de a, a todo color, diría a Charlie, a, a blanco y negro. Tal cual. Eh, hay algo que, que siempre... A nivel individual nos ha servido a varios miembros de Faro, puedo dar fe de ello porque, porque a mí me pasó, eh, y, y lo había leído y, y escuchado en un montón de conferencias y de artículos, que es que mmm, el, el desactivar las notificaciones, y eso yo lo veo mucho en, en lo social y cada vez que me toca estar con, con amigos, amigas o familiares, eh, que me pone muy mal, ¿no? La persona que... Estás hablando y de repente saca la pantalla porque le vibró, porque le sonó. Y, y cuando empecé a cambiar eso de que cada vez que yo quiero ir a buscar la información, listo, eh, ejercito mi libre albedrío y voy hacia el teléfono celular. Ahora, ese dispositivo, yo tomé la decisión de que no me interrumpa los momentos que estoy viviendo en el presente. ¿no? Y me parece que eso es algo... Claro, y no sé cómo a, a vos te funciona. Sí, sí. sí, a mí me funciona eh, eh, también. Y hagamos la salvedad porque nos, quizás, quizás nos putean del otro lado. Decir, bueno, laburo con el celular 15 horas por día. ¿Qué crees que haga? No? Eh, se, se entiende sí. y pasa. De hecho, entre mis eh, tengo silenciado casi todos los WhatsApp, menos a quien ven acá al lado mío, porque trabajamos juntos mucho tiempo eh, y algunas personas más. Eh, entonces, digamos, se entiende y también somos empáticos en cuanto al tiempo que estamos viviendo, la virtualización acelerada de un año y medio para acá, de nuestras vidas, este, lo entendemos perfectamente. Pero, bueno, el bienestar tiene que ver también con esa con esa deconstrucción de hábitos. Saber que no viene dada. Nuestro vínculo con la tecnología, no, la tecnología digital, en este caso, no viene dado. No está, no, no fue creado y está estancado y no se puede mover. Podemos hacer un montón de cosas en nuestro vínculo con la tecnología digital. Buscando y priorizando el bienestar y entendiendo que es un camino, que es una progresión, que hay que ir buscándolo, que en eso también debemos encarar la tarea de, y, y digo debemos, no, no taxativamente, sino porque creo que, que, que nos ayuda decididamente, de pensar, de pensar futuros, de pensar qué futuros eh, avisoramos cuáles creemos que van a, a ser los futuros de sociedades como las nuestras, de personas, de colectivos, de comunidades como las nuestras de repensar las tecnologías, de, y antes de repensarlas incluso preguntarse quién está pensando esas tecnologías, quién pensó estas tecnologías, quiénes, quiénes pensarán las tecnologías del futuro, para qué, con qué objetivos, partiendo de esta idea y retomando esta idea que, que decías ese de, de Paula Sibilia de la no neutralidad en, la, en las tecnologías. Bueno, las digitales eh, nos demuestran claramente la falta de neutralidad en su creación, entonces tenemos que empezar a hacernos cargo un poco de, de pensar las tecnologías del futuro, empezar a repensar estas, pero también pensar las tecnologías del futuro y tratar de, de a esas tecnologías del futuro darle perspectivas de derechos, digo, que, que tengan, que sean feministas, que, que bueno eso, que tengan perspectiva de derechos, digo, que sean emancipadoras, que sean educativas. Sí, que sean igualitarias, sea, ¿no? Que sí, sean también. igualitarias totalmente, que eso es, es que quizás el concepto que resume. Que sean igualitarias, que sean emancipadoras, que, que nos... Entender que si las tecnologías no vienen a mejorar la calidad de vida de las mayorías, a mí en la personal, digo, y, y sé que coincidimos con ese y, y es propio el discurso de Faro, creemos que no tiene tanto sentido. digo Si viene a, a concentrar plata, dinero, poder, y bueno, entonces... Algo mal estamos haciendo, sobre todo una tecnología y, y que lo sabemos, digo, esto es, es, es historia pura, una tecnología que nace con fines emancipadores, como es Internet. Si eso se convierte simplemente en, un, en conglomerados económicos y poderosos, bueno, es nuestra tarea como, como miembro de la sociedad civil eh, de construir estas tecnologías, pensarlas este, para un futuro y ahí, y, y me gustaría vincularlo con el arte también para, para aprovechar este espacio y, este que tiene el arte como, como en, en primera plana, como es este, este festival. Eh, el arte puede colaborar un montón en eso, un montón. En regular tensiones, en enfrentar discursos de odio. Eh, estoy seguro que, que el arte eh, es menos polarizante que los discursos ideológicos. Estoy seguro, digo, sin, sin dejar de, de concebir al arte como un discurso ideológico. Pero el arte tiene otras cosas. Tiene otra, otras maneras de llegar, tiene otro impacto, tiene... Bueno, tiene otro, otro discurso, concretamente. Sí, y más allá de eso, quizás eh, eh, retomando un poco el, el, la, la frase, el eslogan, la, la bajada del festival, me parece que, que para poder pensar paisajes eh, más allá de los marcos, eh, de, ser, eh, de ser creativos, eh, con, con nuestras tecnologías eh, y con nuestros vínculos con las tecnologías es algo fundamental, ¿no? eh, Para cerrar, me parece súper interesante poder retomar esto que planteaste último, Facu, de eh, ¿queremos tecnologías digitales? Por supuesto que sí. Eh, hacernos cargo que como humanidad creamos estas herramientas en esta época de tanto discurso eh, tecnofóbico, con todos estos escándalos mediáticos que, y, y globales que hay, es algo fundamental. O sea, eh, no queremos una vida sin internet, no queremos una vida sin tecnologías digitales. Nosotros desde Faro Digital consideramos que son herramientas eh, muy, muy eh, geniales y con capacidad de transformación. Ahora, la pregunta no es si las queremos o no. La pregunta es cómo las queremos y para qué las queremos. Esa reflexión de los propósitos, eh, de, del uso de tecnología se puede llevar a un plano, desde un plano laboral hasta un plano vincular con nuestros familiares con nuestras amistades y también desde el punto de vista educativo que es quizás donde, donde estamos más eh, más metidos nosotros eh, desde Faro y es algo, son preguntas que nos tenemos que, que contestar eh, de manera colectiva más allá de que cada uno a nivel individual tenga sus sus pareceres. Eh, me parece que en esta aldea global en donde estamos la mitad de la población conectada, hagamos esa salvedad, también estamos hablando de, de la mitad de la población que todavía no tiene acceso a estas tecnologías que, que consideramos tan, tan positivas y, y geniales para, para nuestra vida. Eh, nada. Eh, Seguir caminando, me parece, seguir yendo con, con horizontes que tengan eh, la ampliación de derechos, la igualdad eh, y, y la educación y la formación de, de las nuevas generaciones, que en algún punto es lo que más nos, nos hacemos cargo nosotros desde nuestro objeto social. Y bueno. Eh, de vuelta, te vemos en, en plano, Tania. Así que agradecerte. Esperamos que no se hayan aburrido mucho con estos dos locos que pueden conversar un rato más todavía. Pero bueno, eh, agradecerle muchísimo por el, por el espacio para pensar juntos y juntas cómo, cómo hacer de Internet un, un lugar mejor en pos del, del bienestar de, de las personas y de los colectivos. No, en realidad, muchas, muchas gracias, Facu. Y ese seguimos con mucha atención. Eh, toda la charla, y me resulta muy coherente y que tiene muchísima cabida en el festival en el marco de pensar paisajes, ¿no? En algún momento mencionaron de cómo es que se acercan eh, a todos estos usuarios que son niñas eh, de internet en el, term, en el sentido de la terro, territorialización, es decir, no solamente ustedes en un acercamiento como a ciertos grupos en específico, sino también dejar de pensar que lo que sucede en lo digital carece de materialidad y, por lo tanto, de impacto ¿no? en lo cotidiano. Al final del día, ese es otro territorio de encuentro y es muy importante tener siempre presente no solo quién lo crea, sino también quién lo controla y bajo qué términos. Eh, todas estas puntas que tiraron a lo largo de la charla son muy valiosas para que podamos volver a recobrar agencia y pensar en realidad de qué manera queremos construir comunidad dentro de estos paisajes digitales que forman parte de la mitad de nuestro día. O sea, es cierto también esto que mencionan de el uso excesivo o el tiempo que pasamos dentro de, de las redes de internet, eh, siempre vinculados con la tecnología. Y es importante tomar distancia, hacerlo de forma crítica, pero sin miedo, más bien simplemente como muy alerta y asumirnos como ciudadanes con derechos de esos espacios. Me sí, que... humanizarlos, ¿no? En cierto punto okay. eh, es eso. Hay, hay un autor, eh, Alessandro Barico, un autor italiano que solemos citar cada vez que hablamos, porque tiene un libro, The Game, se los, recomiendo que, se los recomendamos que es muy interesante, que habla de esto de, de un mismo sistema con dos corazones bombeando al mismo tiempo, que podrían ser... el puesto en términos míos, analógico y digital. digo Entender eso, del otro lado, no, no es que hay solo computadoras conectadas alrededor del mundo, sino que somos personas conectadas alrededor del mundo. Y esto de territorializar, como decís vos, digo no solo en, en, en ir al territorio, sino territorializar en el, en el concepto más humano, eh, sí es un ejercicio que hay que hacer todos los días, eh, definitivamente. Eh, todo lo que hacemos acá, digo, acá frente a mi computadora, al teléfono, lo que sea, tiene un impacto directo cuando uno cierra. Definitivamente. Sí, sin duda. Así que bueno, con esas palabras, con esta manera de poder conectar ambos planos y ambos paisajes, eh, bueno, les agradezco nuevamente por haber estado con nosotros en esta charla. E eh, invito a todos quienes nos están viendo a continuar con nuestra programación.